En el camino de los paramitas, en, nos encontramos con un factor muy potente que es la imaginación. Nuestra capacidad de imaginarnos diferente, de imaginar el mundo diferente. Y cuando nosotros contemplamos nuestra imaginación, tenemos esta capacidad de imaginarnos como cualquier cosa